me olviden las gafas que las he dejado ahí al lado para vernos un poco mejor que la gafa siempre no se ve igual vale pues nada hemos salido llevo un kilómetro ahora se ha parado porque estoy puesto ya el, el cacharro de grabar aquí en el suelo y nada eh, salida de unos 20 vamos a poner un mínimo de 22 a ver si pudiéramos ir a 25 pero como voy trotando andando eh, quizá no me dé tiempo a hacerlo todo vale o sea, hacer en el tiempo que quiero mucha cosa, así que eh, estamos un poco limitados por el tiempo. Hay que intentar estar aquí en la casa a las dos y media, a ver si lo conseguimos, ¿vale? Son las dos y media, o sea, ahora no da tiempo a hacer más de 20-22, si corriera. Pero si ando, no tanto. Bueno, pues ya está, ¿qué llevamos? Como hoy hemos tenido lluvia, esta mañana, pues me llevo lo que es el... el chubasquero, es un chubasquero, no es un membrana, ¿vale? Es un chubasquero. De, de bici, pero lo bueno es que pesa muy poco y va súper bien porque ocupa nada lo pueden meter en este bolsillo y ya está y va bastante bien, luego nos llevamos los orejones y la mezcla de frutos secos esta no frutos secos, no nos liamos frutos secos, eh, pasas con un poquito de, de plátano piña deshidratada, más algún orejón va por variar, eh. con los orejones tapaña, pero está más bueno si mezclas ya está eh, isotónica 500ml que la tenemos aquí. Con eso la para 27 siempre y más en un día de lluvia, o pues sea un día así nulado. 500ml tampoco muy lleno a tope, habrá 470, 480 con isotónica mezclada, 33 gramos de isotónica, polvo. Y, y ya está, no hay mucho más, no lleva muchas más cosas. La música, no me he gel de emergencia ni nada, va, pues ya está. Pues hay mucho más. Eh, seguimos en el tema y a ver cómo, a ver cómo va cómo va la pierna. Eh, lo que voy haciendo es dándome un pequeño eh, digamos autoajuste. De vez en cuando, en la zona que tengo, de la parte de detrás de la tibia, pues me presiono un poquito para digamos que... Pero ahí sigue esa parte persistente aquí, que la tía no se va, no se va, ¿sabes? Ahí tengo el bultillo y no se va. Y, y bueno, al final hay que ir entrenando porque aunque te pares, tiene su tiempo que para entrenar totalmente tiene su tiempo para que esto se vaya así dando el automasaje y que poco a poco se vaya desinflamando, o sea que... se supone que es el periostio, la membrana que recubre, recubre la tibia, se supone. Así que vamos dando eso y corriendo, ¿vale? Venga, seguimos. Bueno, vamos a, a grabar un poquito en este entreno. Lo que quiero es un poquillo también eh, que la gente tenga... Bueno, la constancia de lo que me tomo o de lo que no me tomo, ¿no? Entonces, hasta ahora no he bebido para nada, no, no he bebido para nada, de los 500 ml que, que os había avisado que llevaba más o menos, ¿vale? No he bebido para nada, yo lo llevo aquí detrás, no sé si se va a ver, pero bueno, aquí, aquí detrás, en el bolsillito este, aquí llevamos el, el soft flash es acostumbrarse, es acostumbrarse, te acostumbras, y es donde menos botas delante, pues mira, adelante llevamos esto, pero aquí llevamos otras cosas vale. Llevamos hasta una tarjeta Hasta una tarjeta de reserva para la GoPro vale, Porque ya sabéis que a veces hacen el tonto Llevo capacidad de sobra, pero Pero a veces te puede dar un error o un problema de lectura Y así salimos del paso, ¿vale? Hoy no llevo lo que es una batería adicional para el gimbal Porque bueno, la GoPro la llevo a tope y en teoría no vamos a grabar Duraría unas cuatro horas, más o menos Más o menos, ¿eh? un poco más oficialmente, pero la batería del gimbal, no lo he probado, no he podido probarlo tanto. Pues no he estado grabando jamás 4 a ni 5 porque ninguna GoPro te aguanta ni la tarjeta ni la batería grabando tanto, ¿vale? Pero sí que es verdad que el propio gimbal va grabando va cargando la cámara. Pero eso sí, si no es lloviera tendríamos que desconectarle el cable, sacar el cable y ponerle las protecciones de goma que llevas o de tapita a la GoPro y al, y al propio gimbal, ¿vale? Porque entonces sí que tendríamos problemas de mojarse. Bueno, pues nada, ¿qué haríamos? Pues... Mira, ahora llevo 30 minutos justo, ya ves, serían los 20 minutos, ¿vale? Pero qué pase, como no estamos rindiendo, porque estamos grabando, que si ando, que si corro, pero no estamos rindiendo, pues llevamos 30 minutos y realmente no hemos cogido nada, ni orejón, ni agua, nada, absolutamente nada, ¿vale? Hemos salido con un pequeño bocadillo de pan integral, que a mí me gusta, ¿vale? A veces voy al baño, pero me gusta, me va bien, me sienta bien, un pequeño bocadillo de pan integral que solo lleva azúcar de caña y aceite de oliva nada más, no lleva ningún tipo de embutido ni membrillo, no lleva nada en este caso, no es que sea mejor ni peor os digo simplemente lo que yo uso simplemente eso, ¿eh? no es que sea mejor ni peor bueno, pues pegaremos un buchito un mm. buchito de lo que te cabe en la boca ¿qué me ha cabido? pues mira, un poquito hombre, le he metido pues ya está, eso que me ha cabido en la boca es lo que yo me voy a a, comer, a beber simplemente ¿por qué? porque si no dura 27 kilómetros 27 kilómetros es lo que dura esto hoy no vamos a hacer tanto seguramente pero si tú quieres realmente ir en orden tienes que hacer esa norma si no te pasarás o tendrás plato y si te quedarías si te pasas te quedas corto de agua al final es eso vale por eso más que nada vale pues tenemos eso vamos a dejarlo aquí al lado aquí lo dejamos aquí y Vamos con el orejoncillo. Ya digo que llevo llevo aquí, espera, que tengo, ahí que si no toca, llevo una mezcla aquí de todo, ¿eh? Que si coco, que si orejón, ¿vale? Pero en principio pues solo orejón. Algunos son de otro día, ¿eh? Pues yo a veces sí me, claro, me sobran. A veces cuando se quedan muy secos los tíos, pero si no, pues lo aprovecho, intento coger primero los viejos y luego los nuevos, pero al final siempre estás con los viejos, siempre estás con los orejones secos, coño por ir gastando los viejos fiable habría que tirarlo bueno vamos a ir una ruta muy chula ahora sigo grabando que de verdad que está muy muy chula esta ruta esta subida está muy maja uy se me ha ido se me ha ido para arriba centramos ¡Ahí, ahí! Ya vemos la imagen un poco mejor Escena guapísima, eh A ver, ya sabemos que no es alta montaña Pero la verdad es que está muy bien Un montón de senderos Por ahí viene otro camino Yo se me pierdo un poco, eh Todavía no la conozco bien Pero hay un montón de senderos Que tiran para un lado Que tiran para acá igual Guapo, eh, Mira. Mira, tienes Trozos muy chulos para correr, eh Realmente muy chulos Con subidas No muy fuertes Fantástico, de verdad El paraíso para entrenar diario Para entrenar diario Sabemos que para hacer carreras no, pero Para entrenar diario Fantástico Cumple los requisitos tenemos algo de sombra, si hiciera mucho calor. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Qué guapo, ¿eh? Por aquí no pasó nunca, ¿eh? Por este justo no he pasado nunca. Estamos investigándolo hoy, ¿eh? O sea que. Peligro de perderse. <ríe> bueno, esperemos que no, porque no estoy muy lejos tampoco. En algún lado saldría algún lado de la civilización que que digamos que yo conociera ¿no? Que, que de algo me sonara algún pueblo o algo o sea que no no hay peligro Qué guapo eh, lo que pasa es que aquí lo único que como te descuidas te metes en el lado sucio y ya no sabes si realmente el sendero es por aquí o era por allí no, pero por allí no por allí había mucha mata, es por aquí Pero vamos, a ponerme lo que mira a mí. Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, eh, la zona, ¿eh? Este no lo conocía yo, ¿eh? Parece un monsen, ¿eh? Parece un monsen. El tramo este guapísimo. Entonces ahora se desperdicia aquí digo. Para decir, ahí aquí, parece que hay como un camino. Voy por aquí sí, que parece que hay como un camino. No aquí salimos a. A una especie de algo. Ah, es un depósito, vale. Bueno, un depósito, un. algo, lo que sea. Vale, pues salimos a una urbanización. No sé si será Canvals. O cuál será. nada, ah, veremos. En cuanto veamos el nombre, si sí, paséis de la circunvalación. Ya he pillado. ¡Hostia! ¿Os acordáis de lo de la araña? No, acabo de pillar una telaraña gorda. Pero creo que no había, no había araña. Bueno, pues. Carrepa laudares, es paséis de la circunvalación vale, de Kambals pues esto es muy famoso esta calle aquí siempre me he perdido yo madre mía las veces que me he perdido yo en Kambals no en Kambals en la urbanización sino en las rutas que van a salir y quería atajar para llegar a otros caminos que tienes que meter como campo atrás si no lo conoces y el problema es que está muy sucio ahora ya hay algunas zonas más limpias y ves el, el camino pero antes no se veía bueno, pues vamos a... nos vamos a meter otra vez para acá, porque... vale, aquí en la parte de arriba vamos a avanzar por aquí, pero no quiero hacer asfalto y claro... Ah, ah, ah, no quiero... bueno, va, vamos por aquí para arriba Más por aquí para arriba, porque... o pues, vuelvo por el propio camino que estaba claro, o... Oh, vamos a ir un poco más para arriba a ver si conozco el punto y me vuelvo a meter de nuevo en la montaña. Vamos a seguir. De paso hacemos subida. ¿eh? Esto tiene marca un 8,3. Pero ahora, cuando nos metamos aquí, tendremos más. ¿eh? O sea, también se entrena en el asfalto. Ah, no. Eso no era la subida. Eso era la media. Solo. ¡Qué vergüenza! qué vergüenza, espera estos son los acumulados qué vergüenza, 8,3 de media bueno venga, vamos a movernos caramba, marcar la inflación buena 158 pulsaciones no estoy muy fino 14% claro 15,3% 15,5 aquí afloja Aún así, no entro en zona 5, me mantengo en zona 4. En el tope de arriba. Mirad cómo me está mirando con la orejilla, ¿lo veis? <ríe> ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo el chiquitín, eh! Venga, seguimos. Bueno, eh, hemos bajado por ahí por, contando que ahí habría un camino, pero no, hemos tenido que meternos un poco por el campillo, porque no había y hay un agujeraco, que no sé qué será, si es algo natural, hay como un agujero enorme ahí, no creo que eso sea de animales de hace años, no creo, no lo sé, no sé, que se ha coincidido que se ha quedado así, se ha quedado así, no sé, del, del agua o algo. Bueno, pues nada, veis, estas son las series chulas Cuando te pierdes, no te pierdes Que simplemente ves que no hay sendero Y dices, hostia, ¿por dónde tiro? Ah, pues tiro por este campo Mira, aquí hay una riera Aquí como una riera, no se va Bueno, no se ve muy bien, pero Vamos a pasar por aquí, que está seca ¿no? Y habrá que A ver por dónde enganchamos, si por aquí hay camino O no Por aquí, para allá, sí Porque o escalamos por las piedrecillas esas O tiramos por aquí, yo creo que por aquí vamos a acabar antes está todo, uy, se hunde un poco pero bueno, todo muy blando y ya está, por aquí enganchamos y ya está pongo así en vista vista, no sé si es tercera persona, segunda persona primera persona vista segunda persona, será. en los juegos primera persona es al revés para adelante o sea que aquí será segunda o tercera vale, pues ya está ¿eh? subimos la cuestecilla y ya estamos arriba parecía que, estaba, que había más altura pero no, poco, ¿sabes? y ya hay un pequeño camino hay un pequeño camino por aquí ya lo seguimos y ya está parece un poco mejor bueno, también hay que entrar mucho a andar para las carreras, o sea que ya me va bien ya. andar en subida, me refiero andar en plano, pues bueno poco mérito a ver, izquierda bueno, está bien al menos no es aburrido Venga, continuamos, llevamos aproximadamente una hora, más o menos, ¿eh? tampoco no lo tengo en pantalla, pero más o menos llevaremos una hora, no, una hora diez algo así, ¿vale? Le pegamos el bucha a esto. A ver, me falta cerrar la cremallera. Pero bueno, colocarlo más o menos sí que lo podemos hacer. Ya está, ahí colocado. Ah, mira, puedo cerrar. Ahí todo. Si es que al final uno es de, de goma. Bueno. Eso, y un orejón Ya digo, como vamos, que si graba Que si date ahí un paseo por este camino Que si por el otro Pues en realidad no estamos rindiendo nada Al no rendir, no necesitas meter la comida tan seguida Entonces la estamos metiendo porque Ahora hemos pasado 40 minutos, ¿no? Sin meter nada, pero es que realmente No, no se necesita este ritmo Pues ya está Seguimos con la fiesta GoPro, detener el video. Venga, grabamos. Dos horas menos cinco minutos, menos cuatro minutos, pero con los autopauses. Si en algún momento me he parado ahora, por ejemplo, no, no para el autopause. Pero si me detengo del todo, sí. Pero bueno, limpio sería eso. Dos horas menos tres minutos, ¿vale? Eh, he tomado otra vez agua isotónica. Fijaros todavía lo que me queda. O sea, me queda casi la mitad del 500, me quedan unos 200, más o menos. Un vaso de agua... Por ahí andaremos un poquito más quizás, ¿vale? Un poquito más. Nos quedan 5 kilómetros para llegar a casa. Podríamos bebernoslo todo. Pero es que no vamos a rendir más si nos bebemos todo que si nos bebemos solo lo que toca. Que nadie se piense que por beberte lo entero vas a rendir más. No, tienes que ir todo el rato regulado, todo el rato como... En un orden, todo el rato, todo el rato, todo el rato igual, ¿vale? Bueno, eh, no, no, no, lo guardamos. ¿Qué cogemos? Venga, cogemos otra vez el orejón, o sea, más o menos he hecho cada media hora, ya sabéis aquel momento de 40 minutos y luego ya he hecho otra vez, pero ya no sé en qué momento, ¿vale? Porque ya digo, como son entrenos así un poco de aquella manera, entre que grabas y grabas y andas un poco, te das un poco de masaje en la pierna, voy dando un poquito de masaje aquí en el punto este que es el delicado, en fin, ¿qué? que ahí vamos, ¿vale? Así que nada, nos cogemos otra vez otro orejón. Y yo siempre me he haciendo, si tiene más calor, parece pues es que hoy es un día fresco. Ya me viene más acorde que en realidad llevo calor, pero bueno. Si fuera el día fresco, entonces haríamos lo que digo siempre. Una vez isotónica, a la siguiente orejón con isotónica, otra vez isotónica, a la siguiente orejón con isotónica, una sí, una, una no. Pero con hoy día, una vez sí, una vez no. Ya isotónica y siempre isotónica cada 20 minutos más o menos. Perdón cada 20 minutos de orejón cada 10 minutos isotónica se me va bueno pues me queda la última subida ahora la grabo ya con el gimbal paramos en gimbal y ya está y luego dejaré algunas tomitas a ver si os gusta un poquito los mejores momentos los mejores momentos venga